Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de un ciervo mulo, 5 estrellas casi perfecto, 499 puntos y una genética de 99,94. Y sin más preámbulo, comenzamos. Ahí enfrente vemos un grupo de ciervo mulo, vamos a coger los prismáticos, ahí tenemos una hembra, tenemos ahí un macho, un macho gris, a ver qué puntuación tiene, unas formas muy grandes, un 5 estrellas, tenemos un 5 estrellas y por el pelaje ya es muy viejito, ya tiene el pelaje gris, cogemos el 3006, apuntamos y disparamos, veámoslo de nuevo, madre mía, lo hemos atravesado ¿Cómo ha caído el animal. ...ya salen huyendo los, los otros que estaban en el rebaño... ...la verdad que, que es el segundo mulo cinco estrellas... ...que cazo en este tramo del, del río... ...luego voy a poner el mapa para que lo veáis... ...y vamos a ver la, la puntuación de este animal. Nos acercamos a él... ...seguimos agachadito, nos ponemos de pie... ...y vamos a ver la puntuación... ...nos haremos un foto ...para la portada del vídeo... ...y si no para guardarla de recuerdo... Y ya ver qué puntuación nos, nos arroja nuestro mulo Si os habéis dado cuenta, tenía el pelaje muy gris Eso significa que es un animal ya muy viejo y que iba a morir bien pronto Vamos a ver si nos ponemos para la foto A ver, así vamos a hacer como si, si lo miráramos Cogemos la cámara, ahora la giramos Encuadramos un poquito, nos acercamos, la levantamos un poquito, que se vaya así por alto. Hacemos nuestra captura y en cuanto tengamos la captura hecha, vamos a recoger nuestro animal. Esta captura hecha, a ver la puntuación, le hemos impactado en el corazón, ha sido una muerte muy rápida. Madre mía qué cuerno tiene, vamos a verla. La puntuación, una genética 99,94, madre mía, casi el 100%, es un es el animal con, más, con mayor genética que tengo, y vamos a ver la caza y el trofeo, 499 puntos, casi 500, es decir, tenemos un animal casi perfecto, hubiera sido perfecto con una genética del 100% y 500 puntos. Vamos a hacer una fotito de este animal, qué cuerna tiene, qué amplia. Madre mía, echa la foto. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido cazado nuestro animal. He venido desde el sur todo el río, veis aquí en esta zona, donde he cazado también otros cinco estrellas y voy a ir a montar el vídeo. Eso es todo por hoy.